Hola a todos y bienvenidos a este eh, tutorial sobre Harrison Online eh, Para acceder al recurso vamos a, a buscarlo en el catálogo Fama Donde bueno, podemos recuperarlo y podemos conectarnos eh, En la descripción dentro del, del catálogo pues tenemos toda la información de la, de la obra, eh, Su descripción... Y pues sobre todo información eh, de eh, bueno, accesos al recurso electrónico, pues, por ejemplo, en este caso, quién puede acceder y eh, número de usuarios simultáneos. Bueno, nos conectamos desde aquí. Y bueno, para empezar vamos a explicar un poco qué contiene. Eh, eh, esta obra, eh, que es fundamental para la medicina, eh, se trata del de texto completo de la eh, prestigiosa obra Harrison, Principios de Medicina Interna, eh, que bueno, eh, se publica en papel pero tiene también esta versión electrónica que nos permite un acceso rápido y, y además ampliado a la, a la famosa obra. Eh, realmente eh, podemos eh, movernos y ojearla como bueno si fuera una obra de referencia pero además, como hemos dicho, cuenta con características ampliadas, como pueden ser pues, estudios de caso la posibilidad de hacer pues, autovaluación a través de tipo test, eh, incluye además pues, material multimedia, eh, como pueden ser vídeos, eh, animaciones, etcétera Es una obra que bueno, se actualiza eh, semanalmente y y bueno pues muy muy, muy importante realmente eh, el acceso lo tenemos a través de Access Medicina que es una plataforma que incluye pues, más de 60 títulos de la eh, bueno de McGough Hill Medical mm, bueno vamos a ver un poco cómo es el funcionamiento desde esta plataforma ¿vale? tenemos aquí el el documento, el texto, aquí tenemos información ¿vale? sobre el mismo. Eh, eh, podríamos, eh, por ejemplo, hacer directamente una búsqueda, por ejemplo, dolor estomacal y bueno recuperaríamos pues, todo lo que dentro de Harrison Online pues, tenemos eh, sobre lo que nuestros criterios de búsqueda. El, en este caso, el operador booleano AND está implícito y también podríamos buscar por eh, frase exacta. Desde aquí podríamos agregar un término y volver a actualizar la, la búsqueda. Y aquí nos indicaría qué formato tenemos. En este caso, lo que nos ha recuperado es, es capítulos. Bueno, una vez que nosotros pinchamos en el capítulo, de la bueno de, en este caso la 29ª edición pues podemos, eh, uy, lo podemos leer ¿vale? podemos leer el texto podemos ver las imágenes tenemos además eh, puesto que son Online está pensado para que las imágenes se puedan utilizar eh, con un fin personal y sobre todo eh, bueno educativo dentro de cada capítulo tenemos Aparte, además, las figuras y los cuadros. Es importante eh, que tengamos en cuenta um, lo interesante de, de esta obra, que es precisamente eh, que los usuarios de Harrison, pueden, eh, de Harrison Online pueden exponer, descargar o imprimir diapositivas, así como usarlas en PowerPoint. ¿Vale? Eh, el uso educativo se refiere a enseñanza del aula, conferencias, presentaciones, etcétera. Eh, yo podría descargarme esta diapositiva en un ppt directamente, incluyendo, por supuesto, la cita a la fuente y también, veis, yo puedo descargar, pues, en un método dado un cuadro en, en pdf. ¿vale? ya lo tendría aquí y lo podría utilizar. Como recomendación, eh, como muchas de estas plataformas, es interesante tener siempre eh, la posibilidad de registro personal para eh, bueno, pues poder guardar. Eh, nosotros hacemos una búsqueda, guardar aquella arte que nos interesa tener pues para una clase o eh, para cualquier otro uso educativo. Entonces, yo me voy a registrar. Vale. Ah, bueno, ahora sale, sale el cuadro ¿vale? en PDF. Eh, vale voy a voy a ir entonces aquí eh, me voy a registrar bueno registrarme ya porque yo ya tengo mi mi usuario vale y de ahora mismo eh, voy a hacerlo aquí vale aquí ya estoy logueada y puedo acceder bueno pues por ejemplo a eh, mis favoritos es decir si yo hay una información que, que me interesa pues yo podría eh, guardarlo no aquí por ejemplo pues no, no tengo a ver, me ha echado voy a, voy a hacer otra vez porque no sé por qué me ha echado esto son las cosas que pasan normalmente pero vamos a me voy a bloquear otra vez. Ahí va. Vale. Bueno, ya. Eh, pues aquí tenemos la posibilidad de tener mis favoritos vistos recientemente, etcétera. ¿Vale? Puedo, si un tipo de guardarlo, ¿veis? Por ejemplo, esto es lo último que yo he visto. ¿Mm? En un momento dado, pues si yo hago clic aquí, pues podría, como he dicho, eh, guardarlo en, en los favoritos, haciendo clic aquí. ¿Vale? En esta estrellita, pues, le haría clic y lo podría agregar a una carpeta que yo haya creado previamente en torno a un tema concreto. Y ya lo tengo ahí eh, disponible. ¿Mm? Eh, vale Vamos a ver lo de, por ejemplo, el PowerPoint. A ver si me lo deja descargar. Por ejemplo, descargaríamos esta diapositiva. ¿vale? Ya me la descargué. Y os voy a enseñar para que veáis lo bien que, que lo hace, me abre el PowerPoint y ahora eh, vamos a esperar un poquito, porque bueno, merece la pena verlo, para que se vea cómo esto se incorpora pues, a, un, a un trabajo, bueno, incluso a un trabajo académico. ¿Mm? Vamos a esperar mientras tanto. Eh, a ver, ah, no, todavía no. A ver, aquí está. Bueno, tarda un poquito, uh, ¿vale? Por ejemplo, aquí en mi autoevaluación, pues, por ejemplo, yo me puedo ir aquí. A ver si puedo enseñar cómo a ver, desde el texto, ahí, capítulo completo, aquí, bueno, a ver si, ahí, bueno, eh, cerrar, vale, perdonad la... que he tardado un poquito, pero aquí está, ¿Mm? ahora mismo me, ha... eh, me queda muy completo porque me descarga la imagen y eh, me la pone directamente en el PowerPoint y además me pone la cita eh, de, de la imagen que estoy utilizando y además cuando la he consultado. Por lo tanto, bueno, como un complemento eh, para, bueno, para la elaboración de trabajo académico, pues pienso que es importante eh, destacar. Bueno, y, y básicamente, pues esto es Harrison Online. Eh, os animo a utilizar este recurso que es muy interesante e importante sobre todo para el área de biomedicina y este tutorial se lo vamos a dedicar a Eva, eh, compañera de UNITIC, Reina Mercedes, en el que hay Antonio Dulloa. Un saludo y para terminar, pues como siempre, cerramos sesión.